Juan Antigua Javier exhortó al movimiento Popular y social que utilicen Otros métodos de luchas que no sea La huelga cuando quieran reclamar Algunas reivindicaciones para esta Ciudad de San Francisco de Macorís El gobernador provincial de Duarte Se expresó de esta manera tras el llamado A huelga que hizo el movimiento Popular para los días 12 y 13 De junio demandando que se aclare La muerte de Vladimir la Antigua Siempre hemos dicho Nosotros Que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 Robinson Polanco.